¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy de Pintora Aquí estamos con otro capítulo de Pokémon Masters Primero que nada quiero desearles un feliz año nuevo Este 2020 que empieza hoy, día 1 de Enero Vamos a ver... Eh, bueno, ya yo entré antes en el juego y sé que hay unas nuevas misiones Y el año empieza con Sol Galeo Que hace su debut en, en Pokémon Masters entonces, mmm, bueno, ves que hay una nueva misión Nos dice que abre el, poligo, el poligófono y todo eh, No me he leído nada, solamente vi el vídeo y dije Uff, voy a, voy a grabarlo Venga, entonces, primero que nada Quiero decirles lo suculento de las recompensas que da eh, a, ver, a ver, a ver, a ver, aquí Promo año nuevo Para el día 1 da mil joyas El día 2 también, el día 3 también Día 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, y 14... Bueno, y 13, perdón. 300 joyas cada día, solo por entrar. Y el día 14, otras 1000 joyas. Entonces, mmm, recomiendo encarecidamente hacerla. Esto no lo voy a leer porque lo pueden leer ustedes. No es mmm, relevante. Eso sí, aquí está. Surgaleo. Entonces, nos explica un poco que va a ir por tickets... Y, y hay unas misiones nuevas que vence a Leo 2, 3, 4. Estas misiones, no lo voy a leer, esto lo pueden leer ustedes. Pero vamos, que alguna haré hoy. Dice, elote de joyas de año nuevo. Bueno, está bien, vale, sí. Lo leen ustedes tranquilamente. Importante, creo... Mira, evento de desarrollo Esto no lo había leído, pero vamos, que está Creo que ya no va a estar Lance Creo, a ver No, sí, sí estará Lance. Lance Lance está hasta el 22 de Enero Pero, pero, pero Por lo que pueden ver aquí arriba Si sube, empieza Cynthia También hasta el 22 de Enero Ahora ya tienen dos para hacer eh, para estar estas esta, esta gemas pero vamos que es Lance o Cynthia alguno de los dos tiene que caer eso lo, lo aseguro y nada ni antes no bueno, ni antes <ríe> Dena y Pokémon Master nos felicita del año nuevo muy bien como mismo hice yo entonces aparte de la animación que está chulísima eh, también cuando entras al... aquí han cambiado si se dan cuenta en mi vídeo de ayer o de antayer ya no me acuerdo Aquí estaba todo muy navideño y ahora se ve aquí arriba Sol Galeo, hay, uno, hay un Pikachu vestido de Darumaka. Está, está guay, o sea, lo han cambiado todo, me parece genial los cambios que hacen esta gente. Voy yo primero que nada a recoger, mira, mmm, vale, vale, por empezar el 2020, el 2020 nos regala 2020 gemas, perfecto. Y después está la bonificaciones diaria. Yo lo voy a aceptar todo, yo lo quiero todo. Claro que sí. Eh, vamos a ir aquí al poligófono, a las misiones. Y vale, ahora la, haré las diarias en el vídeo de hoy. Y vemos aquí todas las de Solgaleo. Probablemente empiece a hacer todas estas misiones en directo con ustedes. Eh... Por el momento dice que... Bueno, simplemente nos lo muestra. Ay, cuando grabo no... No funciona bien el, el joystick. No sé por qué. Pero bueno, ya está. O sea, están aquí todas. Son 40. Y como ven, los premios también están... Bonitos, bonitos. Vamos a aceptar todos. Los me van a aceptar. Bueno, una gema evolutiva. Y manual de mejora. Bueno, ya parece que he hecho dos. Sin querer. Ah, no. Pues no sé. Eh, bueno. Y por supuesto... Se nos activa en, en el modo aventura un evento si han llegado a tener este nivel. Ay, ay, ay, que se habilitaron todos los, los eventos de que, se, que estaban en el, el año pasado. Porque yo recuerdo haber hecho esto. Oh, qué bien, qué bien, qué bien. Aparte de la de solgareo, están los eventos de desarrollo de agua, eléctrico, planta, hielo y roca que ha estado, han estado durante todo el 2019. Pues me está gustando Porque así pueden subir los Pokémon de tipo roca Tipo hielo, tipo planta, eléctrico y agua Que tengan O sea, está genial En ubicaciones especiales Creo que no han puesto nada nuevo No, solo las la diarias Y por supuesto el multijugador En eventos también vuelven a estar Esto me parece Genial, porque así pueden subir Sus Pokémon de nivel Y en el modo historia No... No sé, no, en el modo historia no han agregado nada nuevo Pues bueno, parece que pinta muy bien Vamos a empezar a hacer las misiones diarias Que es um, hacer tres combates Super prueba una vez, dos veces, tres veces Y habla con un entrenador en el centro de Pokémon Vamos a empezar por esa que es sencillita no tengo a nadie interesante que me vaya a hablar, así que vamos a hablar con Petra. Sí, no me importa lo que me tengas que decir, ya está. <ríe> Esto es rápido, ¿eh? Y bueno, para no alargar mucho el vídeo, voy a estar pues, como unos 10 minutitos. Bueno, si quieren copiar mi código ID y demás, yo los agregaré como amigo. Uh, no sé si hacer algún combate o irme directamente a hacer una multi. Porque creo, sí, tengo para una multi Venga, vamos a hacer un, un reclutamiento Y no sé si probar con Lance o con Cynthia Lo que sí que hacer una multi es un poco arriesgado Porque creo que con Lance Si nos vamos aquí a tasa de aparición solo aparece Lance Y dudo mucho que con Cynthia aparezca Lance No, o sea, me te arrecas muchísimo Tapelgas mucho, entonces yo creo que voy a hacer mmm, dos: uno de Cynthia y uno de, de Lance. Me quedo con unos 3110. Y, y hago una prueba. Venga, vamos a probar otra vez con Lance. Que me, me quedé con la espinita el otro día. Pensé que me iba a salir y me salió otro avatar. Venga, bueno, parece ser que Lance no es. Por lo que se ve de nivel 3, vamos a empezar el loto y es, vamos a probar con una de Cintia. Venga, ¿qué dicen? ¿Que sí, que no? Venga, yo le Oh, que sí, que sí, que sí, que sí. ¡Se viene Cintia! ¡Se viene Cintia! ¡Qué nervio! No me lo puedo creer ¡Cintia es la primera! ¡Madre mía, qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Wow, wow, wow! Eso no me lo esperaba yo, ¿eh? ¡Wow! ¡Wow! <risa> no tengo tanta suerte, yo, eh. <risa> Aviso. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pues nada, ahora me dedico a Lance, nada más. Eso, eso, esas 3.000 gemas van para Lance hasta que lo consiga. ¡Uy, qué bueno! ¡Qué bueno! Acabo de flipar, eh. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Pues nada, me, me he animado, me he animado. Venga, voy a hacer. Ah, venga, vamos a ver el episodio compi de Cintia. No soy muy de leerlo, la verdad es que hay veces que son cansinos. Pero bueno, ya que no, no puse la animación de Sobaleo, al menos esta. Dice, sí, ¡Ah, Le Pintora! ¿Qué tal? ¿Tú también has venido aquí para realizar el, un entrenamiento especial? Eh, pues no, vine a conocerte a ti, pero bueno, sí. Ese entusiasmo no se ve todos los días. Muy bien, deja que una entrenadora experimentada como yo te dé un consejito, consejito ¿vale? Dice, eh, vuélcate por completo a la hora de indicar a tu Pokémon qué movimiento debe ejecutar Los sentimientos valen más que mil palabras, ok yes. Bueno, será mejor que vayas volviendo, que vaya volviendo yo al hotel Es una lástima ahora que, habíamos conos que nos habíamos conocido, pero tengo una auténtica montaña de materiales de investigación que leer Es muy ocupada en el hotel, materiales de investigación A ver, en el hotel es un poco... Um, oh, oh, hola, soy un stalker, soy un acosador Venga, material de investigación, vamos a interesarnos por ella Dice, además de entrenador de Pokémon, también soy arqueóloga uh, ¡Mira tú! Pero siempre se me acaban acumulando un montón de documentos que revisar Y en cuanto me dispongo a despacharlos en un visto y no visto Termino par, par, par, por hacer otra cosa te comprendo, sí, yo también soy así, eh. pero bueno, vamos a darle anime Venga, tú puedes, lo intentaré Tendría que ponerme en serio un día a ordenar todo uh, uh, Apúntatelo para el 2020 como propósito de año nuevo Porque de lo contrario acaba convirtiéndose en un círculo vicioso Eso es verdad Lógicamente en mi propia habitación me encargo yo de ponerlo todo en orden pero aquí en el hotel siempre se encargan de arreglar la habitación mientras me encuentro fuera Antes de que pueda ponerlo todo patas arriba Los encargados de la limpieza la dejan en perfecto estado de revista O sea, me está hablando de los trabajadores del hotel Polinesios, Cintia, pensé que me ibas a hablar de tu trabajo Lo mejor de todo es que encuentro fácilmente mis materiales de investigación Me viene que ni pintada esta ayuda Bueno, de verdad, sí, vale Como no se tiene que ocupar ella de limpiar no se ocupa de lo que realmente le importa, que es su trabajo Es lo mismo que cuando fui a visitar a Cataleya, Una conocida mía, que, y me quedé en su residencia Uh, Cateleya. la conozco Tiene un reuniplus. La acabé llenando de documentos sobre ruinas Pero el mediodomo de Cateleya los dejó todos bien ordenaditos mm. Cataleya es una pija Si no se te da bien ordenar, eh Es un poco desastre, ¿no? Esta, por si no le, le estoy diciendo guarra, ¿no? Pues la verdad es que sí, <ríe> si se trata de combates Pokémon me centro siempre al máximo Pero por lo que respecta a ordenar, no acabo de, de encontrar la forma correcta de abordar el tema Uf, Yo también soy un desastre Ah, por cierto, ¿has visto el movimiento terremoto que ha, que ha usado Garchomp hace un rato? ¿Te importaría decirme qué has sentido al verlo? <ríe> movimiento a movimientos chulos no me gana nadie, no. Que es prepotente Ha sido impresionante Un combate Pokémon me permite averiguar Qué clase de entrenador tengo enfrente Por eso no veo la hora de participar en el WPM Así podré saber cómo a, eh, Encarar los combates cada uno de los <risa> contendientes. Espero que puedas llegar A restarme tú también Slipintora, quiero que me reveles Los sentimientos que recorren tu ser El combate No habrá finalizado hasta que abras de par en par las puertas de tu corazón Pues bien, así es como se presenta Cintia Y nota 10 gemitas más Oye, no importa Toda gema es bienvenida Pues bueno, creo que se me ha alargado un poco el vídeo Y al final no he luchado Pero bueno, hemos tenido esta, mul esta, esta tirada con Cintia La primera Que es flipado, es flipado, flipado, flipado mucho y bueno, hasta aquí el vídeo, no sé si suba otro más hoy o ya deje el resto para mañana, porque quiero sí empezar un poco con galeo Así que bueno, espero que les haya gustado, si es así denle like, denle también a la campanita si quieren, para que les avisen de cuando suba otro vídeo. Y, y si no estás suscrito, puedes suscribirte a mi canal. Pues nada, nos vemos en el siguiente, chao.